Empezamos en este segundo bloque de nuestro programa de día lunes, el mejor de mañana y ya te anticipábamos que íbamos a tener una conversación muy importante e interesante con Micaela Tossi. Ella es una joven mendocina, tiene 21 años, es modelo y actualmente está trabajando en China, en Shanghái puntualmente y sabemos que allí la situación es muy compleja. Ha habido un rebrote repentino de COVID eh, por la variante Omicron. Actualmente hay 24.000 contagios por día. Y se ha recurrido a una situación de confinamiento total Extreme. que le agarró a Mica y a millones de personas desprevenidos. Mica, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte, gracias por este contacto. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, muy, muy bien, bien Mica. Bueno, vos, ¿cómo estás? Que es lo, lo, lo importante, ¿no? Bueno, después de 18 días de aislamiento, ¿cómo se puede? ¿Cómo o sea, se uno puede? va... Tengo mis días, pero bueno, hoy es uno de los buenos, más o menos. Claro. Hoy te has, te has levantado tranqui. ¿Y en dónde estás puntualmente, Mica? ¿Dónde te estás quedando en este confinamiento? en un departamento que es un Models Apartment, eh, que bueno, tiene capacidad como para 8 o 9 chicas. Estoy sola Uf. y Y esto, Mica, de, de un momento para otro, o sea, vos estabas haciendo vida normal, estabas trabajando, un día quisiste salir a la calle, ¡pum! Puertas para adentro todo el mundo a confinarse. ¿Cómo fue que, que se dio esta situación? En realidad, ya se venía diciendo que habían mm. casos de COVID, no específicamente en Shanghai sino en Shenzhen que es una ciudad a la que yo viajaba para aplicar a la visa. Uh -huh. Yo fui ahí a aplicar una extensión y ya estando ahí me dijeron, Mica, por favor, ten cuidado, usa mucho barbijo, que hay mucho COVID. Yo, bueno, sí, sí, o sea, la uh -huh. verdad que me dicen, hay COVID y yo me imagino que en todas partes del mundo hoy en día claro, sigue habiendo claro. COVID. Después llegué a Shanghái y me dijeron, Mica, que los casos han aumentado, que van a poner una cuarentena, y yo dije, pará, pará, o sea, ¿qué pasó si veníamos bien? Claro. Porque aparte los chinos, la verdad que es que llevaban un control muy riguroso de, de okay. la situación, o sea, todo el, todo el tiempo había que hacerse cpcr que los códigos de salud, que esto, que lo otro, o sea, no sé en qué momento llegamos a promediar 29.000 casos por día. Así que a dos días del confinamiento yo salí a comprar todo lo necesario, que me costó porque había un desabastecimiento enorme. Y bueno, un uh -huh. confinamiento de cinco días ha terminado en 18 y sigue uh. para adelante. Mica, ¿y sí. cómo lo, lo viven? ¿Qué medidas extremas están teniendo? ¿Pueden salir cada cuánto a comprar? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? No, ojalá pudiésemos salir a comprar. El supermercado está cerrado, la farmacia está cerrada, que para mí son esenciales, claro. como claro. era en Argentina Está cerrado, así que comida, bueno, lo que cada uno compró previo al mm. confinamiento, después el gobierno empezó a mandar comida, pero la verdad que al día de hoy tengo que decir que están flojos. Me han mandado dos veces, mm. eh, la primera y era algo, bueno, bien, ya la segunda me mandaron tres zanahorias porque se habían quedado sin comida. Tres zanahorias te mandaron del gobierno. O sea, ah, no, no te lo manda el gobierno. Tener... El gobierno manda la comida. Mm. Y el que trabaja en el edificio tiene que repartirlo. Y me dijo, claro. mira, me dice, es lo que quedó. Y yo estaba como, bueno, gracias. ¿Qué hacemos con tres? Por suerte, ¿No? la ¿No? compañía no. con la que trabajo. No, no. Me no, no. conseguí un delivery que me, me trajeron un par de cosas. Sí. Gracias a Dios me trajo un maple de huevos completo que para mí fue como la gloria. Sí, sí. Y sí, sí. bueno, pero se demoró 48 horas. O, o puede demorar más. Yo entiendo que ustedes van a decir cómo puede ser lo del gobierno, pero somos 25, son 25 millones de habitantes. Claro. O sea, es una barbaridad, obviamente. El, el, la velocidad es poca y bueno y no dan para abasto. Uh -huh. Claro, y, y en, en cuanto a la situación epidemiológica, mucha gente contagiada, vemos que allá hay más de 24 mil contagios por día. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de los decesos? ¿Vos podés estar al tanto con las noticias o medio que el idioma te limita en el sentido de, de acceder a la información, Mica? No, no, yo estoy al tanto, eh, pregunto mucho, el pico más grande, o sea, lo, el número más alto que yo llegué a ver eran casi 29.000, hoy Ajá. en día, gracias a Dios, ha bajado a 21, uh -huh. lo que es muy bueno, ¿no? que llegamos al pico y, y ahora ha empezado a bajar, eh, y, y bueno, eh, a pesar de eso, lo, lo, la idea del gobierno chino es llegar a COVID-0, lo que yo veo muy difícil, uh -huh. y los contagios, o sea, la mayoría de los, de los casos son asintomáticos, o sea que... Te enteras de claro. que estás enfermo porque sale positivo en el hisopado uh -huh. y ahora estaban tratando de detectar de dónde venían los casos porque ya llevábamos 15 días y los casos seguían aumentando. Entonces empezó a haber la posibilidad de que en el sistema de delivery quizá hubiesen eh, la gente se estuviese contagiando uh -huh. o que por ahí la misma gente que te hace el hisopado, si vos vas y es a través de la boca. Bien. Vos vas, te bajas la mascarilla, te meten la mano en la boca y después viene el otro atrás y no se desinfectó, que, que por ahí estuviese esa posibilidad. Claro. Mica, ¿y no tienen una fecha estimativa de cuánto más van a estar en esta fase? El gobierno todavía no ha dado una, un tiempo límite. ¿Es como un día a día? No. no. No, no. Sí, es día a día. Todo depende. Sí y, ¿Y la sociedad cómo lo ha tomado esto, Mica? Porque, a ver, si nosotros nos remontamos hace unos meses atrás, tuvimos un verano muy complicado Ajá. acá en Argentina, lo que fue diciembre, enero, con muchos más contagios diarios sí. que los que estamos hablando, porque llegamos a, a, a miles más sí. en un momento, y el gobierno no recurrió a medidas tan, tan duras extremos. y tan restrictivas. Nosotros seguimos viniendo a, al trabajo, Ajá. porque se priorizaba la vacunación, más Exacto. que nada. El gobierno estaba apuntando a, a que todos estemos vacunados para pasarlo de una manera Asintomática, como bien nos decía Mica. ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado la población ante esto? Y la verdad que es difícil, es como decís vos, Clary. O sea, no te va a matar. Es, es, estamos viendo Omicron, como dijiste en enero, febrero, uh -huh. que todo el mundo estaba contagiado. Vos no hablabas con una persona que no te dijera fui contacto estrecho, sí, estoy sí. contagiado y en cinco o seis días salías de tu casa. Era nada más un ratito, pero acá no. Acá han construido centros de aislamiento por todos lados, han cerrado de escuelas para convertirlas en centros. Uh -huh. eh, te llevan cuando quizá ni siquiera te sentías mal, eh, incluso estando vacunados Yo estoy vacunada y, y nada, lo que te toca, te toca. Eh, de todas formas, no todo el mundo está vacunado en China. O sea, hay gente claro. que no, no es como a nosotros que nos pedían el pase sanitario, por ejemplo, para circular o para ir a un restaurante. Acá no te lo piden, priorizan otro tipo de cosas. Claro, bueno, he visto im imágenes en las redes que se llevan a niños chiquitos, eh, lejos de sus papás, vestidos como astronautas, aislándolos de sus propias familias, sí. realmente parece una película de ciencia ficción totalmente. y pensado que ya en el 2022, cuando más o menos sabemos de la pandemia, cuando tenemos vacunas eh, que, que recurran a medidas tan estrictas, es Sí, quizás es también porque no mucha sí. la gente que esté vacunada allí en China, también quizás eso suma a que la gente se contagie más. Sí, la verdad que no sé, a los niños por suerte no se los llevan a, a un lugar cualquiera lleno de, mm. o sea no es, no es que está con gente grande a los niños se los llevan a un, a un centro de aislamiento para niños, para niños. Eh, pero sí, a ver imagínense tener, no sé, 5 o 6 años y si das positivo y que te no, separen de tu papá Nada, de, de, de, sigue siendo una, sí, una locura y me dio que esos astronautas yo decía Minions blancos <risa> <risa> pero sí, son intimidantes Sí, muchos se deben estar preguntando ¿qué hace una mendocina de 21 años solita en Shanghái? ¿Nos podés explicar más o menos de qué va tu trabajo? Sabemos que sos modelo, pero, pero ¿por qué allí puntualmente? Eh... El continente asiático, yo el año pasado viví seis meses en Japón también, eh, tiene mucho trabajo eh, y bueno, por ahí la recompensa económica también es buena, pero se trabaja muy bien, sí, hay mucho mucho nivel de, de trabajo, yo había semanas que trabajaba, ellos ni siquiera conocen lo que es un fin de semana, acá se trabaja de lunes Ajá. a domingos, eh, no importa el día y serán 12, 13 horas claro. como máximo. ¿Y cómo es este tu trabajo? ¿Fotografía? ¿Pasarela? Queremos conocer un poquito ya de, de, de tu, tu trabajo, costado personal, claro. ya que te tenemos acá y que, que sos mendocina y, y es un orgullo, ¿no? Bueno, eh, sí, yo hago pasarelas o sea, he estado en, en Europa también trabajando mucho tiempo y bueno, acá en, en Asia y sobre todo en China es más fotográfico, digamos, sí. o se hace más eh, lookbooks, eh, campañas, ese tipo de cosas. ¿Y cómo te manejas con el idioma? Me imagino que quizás el inglés es un punto medio. ¿Cómo te defendes con una cultura completamente distinta a lo que estamos acostumbrados? Sí, es difícil. La verdad que es difícil, sobre todo cuando a veces no... no eh, La otra parte tampoco tiene muchas ganas de, de, bueno, de colaborar. Claro. A mí me ha pasado de que por ahí en la gente colaboraba un poco más. Era como que, bueno no nos entendemos, tengamos un poco más de paciencia, acá como que no tienen paciencia yo entiendo mm. que no nos entendemos, pero bueno tiene claro. que haber un, un esfuerzo y los dos, los dos, como, claro. un esfuerzo, claro no puedo estar yo cruzando los dedos escribiendo en el celular para traducir y que ellos estén gritándome en la cara, o sea la verdad que Ay, es complicado sí, un pero, cultural, pero bueno me el y yo soy la típica que tiene un problema, llamo a mi compañía y le digo no entiendo y les paso el teléfono <risa> <risa> muy bien, me encanta hay yo que ser práctico antes intentaba, yo llegué a un punto que, es más, me, me llegué a cansar de, de la gente en un momento y ya cuando me gritaban lo miraba, le contestaba en español con una. Claro. Con claro. Esa, esa fuerza argentina. <risa> y, Total. y bueno, llamaba a la gente y decía, Toma, claro. vos, no vos no vas a freír tiempo. churro, mira, claro. así se dice. Más que churros, papas, todos Bueno, Mica, está bueno verte Ante esta situación tan compleja Y en la que uno perfectamente se podría estar Volviendo loco, eh, digo, verte Con esta energía, con sí, este positivismo entera. Decir, bueno, ya vamos a salir Adelante, es ponerle onda Es ponerle eh, resiliencia, así que bueno Nosotros vamos a seguir en contacto para ver Cómo estás y ante cualquier novedad Poder mantenernos en contacto, Seguro. ¿no? Para, para tenerte aquí en el programa desde ya te Dese Deseamos lo mejor, ojalá Todo esto pase éxito, sí. muy pronto y bueno, que continúen los éxitos en tu carrera, que, que viene espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que aclarar que eh, me mantengo así, pero no, no son todos los días, claro. la gente que Obvio. yo vivo Obvio. Un para arriba, que vivo feliz y tengo días que me levanto desde que me levanto hasta que me acuesto lloro. Pero o es sea, natural, claro. es necesario también y... permitirse eso. Y sí, y sí, pero bueno, bueno les agradezco mucho que me hayan contactado y bueno, seguiremos en contacto. Por supuesto, por supuesto, Mica, te mandamos un beso grande. Todo lo mejor. Que estés bien. Chau, chau. Gracias. Bueno, situación por la que todos en algún momento pasamos, sí. ¿te acordás? Marzo de 2021, t -t todos estábamos como Mica, con esa incertidumbre de decir, pará, no puedo salir a comprar, pero bueno, con medidas muy extremo. restrictivas Eso es lo más difícil, es farmacias y, y supermercados cerrados qué, qué come la gente no, no, no, necesitas algún un insumo un medicamento y a dónde vas a dónde es recurrís? Eh, la, la, la verdad que tremendo así que